Violencia vicaria, el daño a las víctimas a través de los hijos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la violencia vicaria ocurre cuando un padre de familia agrede física o psicológicamente a los hijos, esto con la finalidad de infringir dolor a su expareja. Los victimarios suelen seguir un patrón de conductas que abarca violaciones a los derechos de las madres, los hijos e hijas, como la separación forzada y la sustracción ilícita de menores. Tenemos tan normalizada la violencia que a veces hay cosas que suceden que no les tomamos la importancia que debería ser. La principal, si el padre de tus hijos amenaza con que te los va a quitar, Tienes que creerle porque él ya está pensando en hacerlo, él ya está planeando en qué momento él te los va a quitar, en una convivencia, cuando vayan a la escuela, en las vacaciones. Si él te amenaza con que te los va a quitar, tienes que creerle. Cuando él te diga que si en algún momento se llegan a separar y que los hijos van a estar mejor con él, es porque él ya lo viene pensado. No normalicemos la violencia. Este tipo de violencia existe y muchas mujeres somos víctimas de ella. Este proceso de ataque suele estar acompañado de amenazas, acoso e intimidación. En Puebla, desde el pasado 3 de agosto, el delito de violencia vicaria puede denunciarse ante la Fiscalía General del Estado y puede ser sancionado hasta con 10 años de prisión y multa de 35 mil pesos. El hecho de que haya entrado en vigor esta ley nos viene a cambiar la vida a muchas poblanas y nos da mucha alegría, porque esta violencia se tenía completamente escondida, se tenía muy invisibilizada y bueno, lo que les queremos decir es que no están solas, hermanas, se pueden acercar con nosotros. Realmente es muy importante tener una red de apoyo para que no seamos revictimizadas y para poder tener eh, un apoyo entre nosotras mismas. Acérquense a nosotras, ustedes no están solas y pues ojalá que la violencia vicaria pueda seguir siendo visibilizada porque muchas mujeres ni siquiera saben que la viven. En ocasiones también la nueva pareja de la víctima padece los daños de la violencia vicaria, cuando el agresor irrumpe con actitudes violentas en la relación para demostrar que aún tiene dominio sobre su excónyuge. La tipificación de la violencia vicaria permite denunciar y castigar los casos de agresión que surgieron en la pareja y trascendieron a los hijos, incluso después de la separación legal. Yo quiero decirle a mi hijo que lo amo y lo sigo buscando, ha sido un proceso muy complicado, pero no me voy a rendir y voy a seguir aquí luchando por él y por todas las hijas y los hijos de tantas mujeres que estamos siendo víctimas de violencia vicaria. La pregunta es, ¿tipificar la violencia vicaria como delito garantizará la justicia para las víctimas?